Bueno, vamos a ver la descomposición de un vector en, en otro y en un normal a otro. Voy a empezar por la descomposición canónica. Estos son los ejes X y Y del plano. Y vamos a suponer que tengo un vector así, ah, yo quisiera descomponer este vector en la suma de otros dos vectores, este, este vector y este vector que es normal, o sea, básicamente estoy diciendo que U va a ser igual a U en la dirección del eje X más U en la dirección del eje Y y si recordamos un poco que el eje X se puede el eje X se puede configurar a través de su versor Y y el eje Y a través de su versor J. ¿Se acuerdan que I era igual a 1, 0? Y J era el otro vector, era así, ¿no? Versor era igual a 0, 1. ¿Sí? Entonces, esta es la descomposición canónica. Pero bueno, vamos a suponer que U tiene componentes A y B entonces U es igual a AB en este caso yo puedo escribir como A0 más 0B y lo que hice fue aplicar la definición de suma en forma reversa en forma reversa y, y lo mismo puedo hacer aplicando la definición de escalamiento en forma reversa y diciendo que A0 en realidad es un A por el vector 1, 0, más esto en realidad es un B por el vector 0, 1, pero esto es justamente I y esto es justamente, esto es justamente J, o sea que A por I más B. Por J, de acuerdo con nuestra definición y lo que nosotros habíamos visto de la descomposición de un vector sobre otro vector, este, en este caso el, el vector V es igual a su versor. Guarda, ¿Sí? entonces, componente y proyección escalar tienen la misma, el mismo significado todo este vector ¿sí? que es u x es en realidad u en la dirección i. Y. y todo este vector que es u es en realidad la proyección de u sobre la dirección de j. Entonces, básicamente, la componente A es la proyección escalar. O sea, cada componente de un vector es su proyección escalar. Eso en cuanto a descomposición canónica. Y la descomposición normal de un vector sobre otro, tengo eh, el siguiente caso vamos a poner esto como v este vector va a ser mi vector u y yo voy a escribir ese vector como la suma de este vector que es el vector u en la dirección de v más este otro vector que le voy a llamar u en la, en la dirección normal u sub n b normal a la dirección de v o sea que u es igual a u en la dirección de v más un vector normal a la dirección de v bueno, pero esto yo ya la encontré cuando hice la, la proyección del vector u sobre la dirección de v o sea que básicamente yo puedo decir que u es igual a la, a la componente o sea u por v sobre v por v por v la componente por el vector v o sea que esto ya lo tengo lo tengo calculado. Y esto obviamente lo tengo que conocer. Entonces lo único que me falta conocer es este. Entonces U. Bueno, vamos a ponerlo por acá. Entonces U. Normal. Va a ser igual a U. Menos. La proyección de U. En la dirección de B. En el ejemplo que teníamos U era igual a 1, 2, v era igual a 4, 3, y la componente era igual a eh, 4 décimos. Entonces ahora puedo decir que normal va a ser igual a 1, 2 menos 4 décimos de 4, 3 yo puedo multiplicar acá por 10 y dividir por 10 para hacer la cuenta más rápido va a salir todo dividido 10 10 10 menos 16 menos 6 y acá es 20 menos 12 8 básicamente tengo que decir que es igual a menos 0,6 0,8 ese es el vector normal entonces yo puedo escribir 1,2 que es lo que me piden como 16 décimos es 1,6 y 12 décimos es 1,2 este sería, este vector, más, menos 0,6, 0,8. 1,6 menos 0,6 es 1. 1,2 más 0,8 es 2. Esto está bien. Por tanto, acá tenemos, acá tenemos la descomposición canónica, que descompongo un vector en la dirección de los ejes cartesianos y ahí me doy cuenta que los, los componentes del vector no son más que las proyecciones escalares de ese mismo vector sobre los ejes cartesianos ¿Sí? y en este otro caso, es un caso más general donde yo hago la descomposición de un vector en la dirección paralela a este vector más otro vector normal a este vector o sea, descompongo un vector en la combinación lineal de dos vectores uno paralelo al otro, que es v y el otro normal al otro, que es q o sea, básicamente, a ver si puedo escribirlo por acá Entonces, básicamente, escribir, hacer la descomposición de un vector, es escribir, la descomposición de un vector sobre, sobre otro, ¿no? Es escribir U, es escribir ese vector, como combinación lineal de un vector paralelo al otro, más otro vector normal a ese otro. ¿sí? Ese otro es el V en este caso, y el vector que estoy hablando es U. Entonces, y esta... Este sería, esta sería la forma final, que en el ejemplo es esta. ¿Sí? Y esta es la que yo usé en el cálculo que usé acá. Bueno. Oh. Oh, Muchas gracias.